Bienvenidos a una nueva edición del Atelier, de estas entrevistas, el ciclo de entrevistas con profesionales. Y hoy tenemos a mi amigo Seba Toro. Seba Toro es supervisor de postproducción, además de un montón de otras cosas. Seba es muy conocido por, por ser un puente hacia el cine digital para muchos fotógrafos y formador también de muchos DITs. Eh, tiene una, a cargo de una empresa muy grande que es eh, Boat Visual Lab o Boat, como dicen ellos, yo les digo Boat porque soy medio bestia. Y, y bueno, Seba, querido, eh, además es docente, me ha, me ha convocado para ir a ICTV, a ir a Cuba. Él da clases también hace mucho tiempo en ener Y contanos vos ahora, ¿cómo te metiste en el mundo del cine? ¿Por qué puerta te metiste? Bueno, interesante. Eh, en realidad, eh, mi arranque con todo este mundo de la imagen fue eh, haciendo mis propias cositas y, por supuesto, que terminé rápidamente dando servicios asociales, digamos, haciendo eh, bodas e eh, institucionales y ese tipo de cosas, arrancando con el momento del, del bebé, ¿no? Donde uno se armaba el tallercito. Y arrancaba la, la cosa con Handicam y la terminaba con eh, una proyección de un DVD o, o algo por el estilo. Entonces era como toda la vueltita completa. Y, y bueno, eso también me, me puso en contacto de alguna manera con la postproducción, ¿no? porque era todo el, el circuito de, de, de entrada y de salida de las cosas. Y por supuesto en ese esquema la opción era entrar a la televisión o, o, o pegarse a, a las... Betacama, la casetera, el no lineal, y todo ese mundo, o quedarse y hacer el camino por este video digital semi-hogareño que empezaba a aparecer. Claro. Eh, rápidamente me fui como interesando, porque somos culo inquieto, digo, y, y, y queríamos sacarle más provecho, más jugo, y bueno, ahí vino toda la aparición de las, de las cámaras progresivas, y del... del eh, del estilo y look cinematográfico, y de empezar a tocar los menús, y de... sacar la señal de la cámara y grabarla afuera con una placa... Ah, digo, a vos te gustan te... los chiches, ¿no? A vos te gustan los chiches digitales, las cosas que tienen botones... Ah. Los chichecitos sí, y aparte como siempre, eh, desconfiar de lo que te venden ya empaquetado, viste, de decir, bueno, esto se usa así, es así, lo pagás acá, y después eh, te, te echan del, del local, Dios, en, en todos esos momentos uno empezaba a ver che, pero esta cámara está buenísima, pero le falta el enchufe de audio canon y sería mucho mejor, y, y a esta le faltaría sacar no sé qué, y ahí como que era todo ese, ese mundo también de internet, ¿no? de, de, de forear y de empezar a, a, a ver cómo en un montón de otros lugares del mundo pasaba un poco esto mismo, ¿no? De, de... Eso todavía es video, ¿no? todavía estás sí. en el mundo video. ¿Cuánto salto al cine? No, bueno, en realidad, el, en el, el mundo video y el mundo cine para mí siempre estuvo junto y, y mezclado, porque una de las cosas que debo sumarle a, este, a esta historia, que muchos de mis alumnos habrán escuchado en las primeras clases también, eh, es que yo trabajaba desde el, los últimos años de secundario en un videoclub. Y bueno, ahí se, en realidad se juntaba el cine y el video, ¿no? porque el... el claro eran los, los VHS de películas, eran los VHS de cine, y bueno, a mí me gustó siempre la, la literatura, el cine, digo, el, el arte, el cinearte también, y todo ese mundo, y trabajar en el video, bueno, por supuesto que me metía en, en conversaciones de, del contenido y de los, direct, de los directores, de las películas, de los grandes cines, de conversar con gente que le gustaba el cine, eh, de recomendar películas, hasta eh, en ese momento, y yo ya puedo decirlo porque creo que prescribió, abrir los tapes y poner las cajitas y, y poner la, el, el cassette de color, ¿no? Y el cassette de color con una película que venía truchada del, del, del, de, de una copia que hacía el dueño del videoclub. Digo, de, de empezar a meter la, la mano en la, en la masa, digamos, ¿no? Claro. Y. Ahí te hiciste una cultura. Bueno, de eso cine, se mezcló digo. todo. Hiciste sí. una cultura de cine importante y... y ¿Cuándo sí. empezaste a trabajar propiamente? En, en y cine? te diría que, que ahí la, las primeras cosas fue eh, empezar a hacer cursos de fotografía. No, no me metí en la universidad, no hice como la carrera tradicional del, del aficionado al cine eh, como para buscar una carrera. Pero sí empecé, por supuesto, a hacer eh, fotografía fija, digo lo de, de revelar y de, de tener eh, gusto por la imagen. Eh, también tenía mucho gusto por la música, pero bueno, eso también se fue definiendo después con el trabajo, digamos. no Aunque en, en esa época también me dediqué un, un poco a la música, el, el trabajo se dio más que nada a partir de la imagen. ¿Vos, y vos sos te diría de tango, ¿no? Y en esa época sí estaba... Dándole al, al mundo del tango, que también empezó ahí en el video con el, el, el padre del dueño del videoclub, que era un evanista, un, un carpintero, que trabajaba ahí, entre comillas, había hecho su taller, y llegaba yo a la mañana a abrir el video y siempre había tango, ¿no? Entonces, con él todas las mañanas era arrancar tomando mate y escuchando tango y, y, y toda esa poesía. Sí. Pero volviendo al, al, al tema del trabajo... Eh, Sí esta cuestión de, de la nerdeada de la computadora y de, de empezar a, a meterse en internet y tener una camarita, me conectó con gente desde mismo el video, que me pedía cosas, y, y vos que hacés fotografía, y si podés hacerme después eh, las copias de las fotos, y después de las fotos pasar al video, y de una camarita Handicam comprar la, la Panasonic, y ahí fue okay. como todo eso. Resolvías quilombos técnicos, ¿no? ¿No? Eh, Déjame que yo sí. lo estudio, deja que yo me fijo cómo es el asunto. Totalmente. Y seguís haciendo lo mismo, te digo. De, <ríe> de alguna manera sí. Apagando sí. incendio tecnológico. Y, y, y bueno, estar en, en el teléfono de, de, de mucha gente y, y tener como eh, cierta confianza de parte de esa gente hace un poco eso, ¿no? De que el, cuando hay un, preguntas o cosas que que se pueden buscar como una solución extra, algo que parece que está solucionado, pero no del todo, siempre, ay, pregúntale a este, o no sé qué, o alguien dice el nombre y el otro dice sí, y así ese es el, el, sí. el karma del teléfono, y de la, del WhatsApp claro. y de todo eso. El teléfono que suena todo el tiempo, yo, yo me acuerdo, la primera vez que te vi personalmente, creo... Fue eh, en un rodaje donde yo supervisaba efectos visuales y, y vos estabas en el rental del lado de una basecam, una cámara de alta velocidad. Eh, La Wavecam, Wavecam no Wavecam. Creo que se sí. pronuncia basecam en, en, en alemán. Probablemente. Bueno, sí, eh, sí. sí Wavecam se escribe con, con W. Sí. Y, y me acuerdo que era, era un rodaje bastante complejo de unas ballestas que atravesaban unas licuadoras. Lo tengo muy presente. Ahí. Creo que me acuerdo de casi todos los rodajes, ¿eh? y eso es una cosa que debe ocupar una cantidad de espacio en mi cerebro, que no sé si es muy útil, pero me nombran los rodajes y me los acuerdo. Claro, claro, porque son bastante raros. Y además que la cámara esa era bastante particular, y sí. veo que siempre te dedicaste a eso, ¿no? A ciertas rarezas digitales que, y hacerlas funcionar, ¿no? Hacer funcionar el equipamiento. Eh, sí. No y ahí estaban los fotógrafos, ¿no? que también claro. eran como las otras personas que estaban empezando a, a, entre comillas, romperse la cabeza con una tecnología nueva que reemplazaba todo lo que venía de hace 100 años, casi 80 años, no sé, de historia. Eh, así que sí, tam también eran fabricantes que estaban en muchos casos entregando productos que necesitaban un poco de masaje todavía y de... de de cabeza del otro lado del operador o del, del que estaba dando el servicio, porque no eran las, los broadcasts, digamos, ¿no? El, el, el cassette, la, el camcorder, claro. Platotipos. La época sí. de los prototipos, la Viper, el, las primeras redes, todo, La todo SI, la bastante. Silicon Imaging, sí. Claro, claro. Esa fue la primera cámara, de hecho, Eddie, que, con la que trabajé. Ahí conocí a, a quien fuera mi socio en ese momento, que fue Lucas Zambade, y y recuerdo la anécdota, es muy graciosa, porque el, el, el dueño de la cámara, digo el Rental, nos presentó a los dos al fotógrafo, bueno, acá están las dos personas que pueden salir a manejar esta cámara, que estuvieron desculándola, que tienen capacidad para hacerlo, y él, le dijeron elegí a uno, y él dijo, no, los dos a la final, y terminamos <risa> haciendo esa primer película, los dos, y terminamos usando tres cuerpos de cámara, el Windows prendiendo a todas las mañanas, cosa que aterraba a todo el mundo. Un Windows, creo que era Windows XP en esa época. Claro. imagínate prender una cámara en un set de cine y ver el relojito de Windows, ¿no? Claro, claro. Pánico. Y ahí para adelante, sí. Eh, bueno, pero todo esto está relacionado mucho con el rodaje y la fotografía, ¿no? Digamos sí. que muchos fotógrafos te tienen como como consultor y como mano derecha en la toma de decisiones tecnológicas y eso es un valor agregado para cualquier supervisor de post, ¿no? que en definitiva vela por, por la seguridad de, tecnológica de toda una producción. Pero también está en la etapa de, pre de postproducción. ¿Cuándo empezaste a trabajar en post? Y bueno, te diría que eso fue como eh, indivisible para esta tecnología de cámara, porque justamente la, la cámara esa que prendía con el Windows y la Wisecam después, la wisecam y, y la RED y todas esas cámaras, venían adosadas a su propio laboratorio digital, que era la, la manera de procesar esos materiales. Digo, insisto ahí en la diferencia que hay con esto del broadcast, donde uno salía o con, un, o con una película, entre comillas, de una lata que iba al laboratorio, o con un tape que entraba dentro de una casetera y si no lo metías adentro de la casetera correcta, ese tape no entraba. Y entonces eso fue creo que el, el cambio de paradigma cuando lo, lo que tenías era un disco rígido con datos. Entonces fue medio como el conjunto de cosas, y uno de los motivos por los cuales en ese momento la, la Casa de Rental también me tomó como, como participante en esa, en esa batalla de, de, de migrar al digital, porque venía justamente de este... Eh, Tallercito de, de video digital en donde uno terminaba después importando el material, editándolo, haciendo la masterización. En ese momento te diría no, no hablaría de online y de, de corrección de color, pero haciendo todo el proceso de postproducción hasta en, entregarlo, ¿no? Sí, sí porque fíjate y... que eh, cuando aparece digamos la intención de las propias SMP de hacer un estándar MXF. Operative Pattern 1A sí. eh, está con la clara intención de, de abandonar las cintas y pasarse a archivos. Y cuando sí. te pasas a archivos, claro, vos ya te tenías que encontrar con que cómo se abría ese archivo, cómo se deballerizaba. Cada cámara tenía un deballering diferente y algunas, algunos software lo hacían muy mal ese deballering y, y venían las dudas. Archivos que pueden ser que tiene una compresión wavelet tiling entonces puedes comprimir 1 a 1 2 a 1 yo cometí errores las primeras veces que me encontré con esas cámaras eh, entendiendo mal esos archivos porque claro no había no había circulación de, de datos de, de, de cómo de cómo tratar aparte de eso simultaneidad de fabricantes haciendo cada uno su codec entonces tenías el punto cine el punto r3d el punto... ¡Ah, ah, ah! Como que empezabas sí. a volver el loco de que, qué software abre qué cosa. El, el Cineform. Que tenía sí. revisiones hasta llegar al eh, Advanced Video Codec. Toda una locura que, claro, como vos estabas todo el tiempo solucionando ese tipo de cosas, terminaba siendo consultado también por, por, por un montón de gente que necesitaba hacer postproducción, edición... Entender por qué no era fácil editar con un código o con otro, ¿no? Entonces, sí, y rápidamente se mezclaba eso del H264 de la 5D, que salió un poco después de todo esto, con un HDK MSR de, de una F23 de Sony, ¿viste? En, sí. Pasando por la, la, la D20, la D21, la Silicon Image en esto, que claro. un montón de cámaras que pasaron te sin al gloria. ¿Vos diciendo que era en esa época? No, te, te diría que justamente ahí en, en esa situación de, de convivencia de, de la solución de rodaje con la de postproducción, obviamente que yo me di cuenta, y esto es casi una confesión, el, en el inicio de todo esto yo por supuesto venía siguiendo el tema de red, que para mí fue como un, en términos de, de marketing y de, de aprovechamiento de esta situación que había, por allá 2005-2008, ese rango de tiempo, es que esa gente en el, en el mundo estaba viendo que los fabricantes no largaban la cosa, viste que había un montón de, de acuerdos internos entre ellos y que lo iban programando en su obsolescencia o largando las cosas de a poco. Y Red tiró esa noticia, vamos a hacer esta cámara, que era una foto, y pone el depósito, y me di cuenta que para comprar, cuando hice las cuentas y qué sé yo, me interesaba obviamente tenerla ahí porque uno quiere... Tener y tocar y el lunes y el sábado, no ir al rental, pedir permiso, este día puedo, me tengo que ir, cierro, dame la llave. digo Todo eso no ocurre en un rental de cine, menos en, en, en ese nivel de, de empresa. Y entonces mi, mi apuesta era comprarme, salir de la, de la Panasonic a la red. Pero bueno, la plata no me alcanzaba por supuesto, y después empecé a hacer cuenta de lo que valía el follow focus, el trípode ni te digo una valija de lentes, toda la parafernalia que llevaba esa cámara alrededor, dije, no, esto no, no, no va a funcionar. Claro. Y entonces, eh, en realidad, lo, lo primero que hice fue ponerme alrededor de eso como la, el objetivo de tener el, el, el laboratorio y poder entender qué pasaba con esos materiales, con ese devisering, con ese procesamiento, con, con el, el laboratorio en sí mismo. ¿no? Y, y también sí. Un poco por lo mismo, porque la, las casas de post eran como esos rentas, ¿no? Eran grandes lugares con equipamiento muy caro y muy difícil de entrar y decir Che, tengo este archivo que grabé ayer, una prueba, a ver, y me tengo que quedar y probarlo en cinco software distintos y tengo que instalar esto acá. Y, o sea, no se podía hacer nada de lo que yo quería hacer. Claro. Entonces ahí fue como, bueno, me tengo que comprar una computadora... Y la primer plata grande que te, tuvimos y que quisimos gastar en ese momento fue comprar el, el Speedgrade, que es un software que en ese momento com, competía con eh, Scratch, con Assimilate, que eran los dos software que también empezaron a abrir el juego, entre comillas, de, de lo que era la, la postproducción de, de, de alto nivel, por decirlo de alguna manera, eh, con equipamiento más eh, estándar, con computadoras, placas de, de, de gaming... Este eh, era el SpeedGrey, ¿no? Lo que te estoy mostrando. Y ahí yo creo que estás en Premiere, pero el, el Adobe, por suerte, un par de años después de que nosotros compramos el Iridas, en ese momento se llamaba, podés poner Iridas SpeedGrey y seguramente te ah. me va a mostrar el, el, la interfaz. Eh, sí, después lo compró Adobe, pero bueno, el, le, en ese momento estos alemanes de, de Iridas, que no, era, no había mucha gente, de hecho en todo el mundo estábamos los que nos tocó la primer red o, o la primer Silicon en cada país, estábamos en esos foros y estaba, no sé, Dado Valentic, el, el dueño de lo que es hoy frame io que ya no me sale ni el nombre, pero había un par de, de gurúes jóvenes, todos, más claro. o menos de, de nuestra generación, dando vueltas por la nav por la IBC... Por los foros, ah, y con peria. los soportes Mirá, del fabricante. Y, y ese Liridas claro. con, un, con el monitorazo de ese Dolby Vision divino que hacía p 3 en su época. Y uno buscaba estos fabricantes, porque también eh, ir a, a lo que era en ese momento Da Vinci o, o Nucoda o Baselight. No era para un pibe de 28 años, 25 años, que estaba eh, viendo cómo armaba su laboratorio en flores, ¿entendés? No, no, no, no era para eso, y con los alemanes y con este tipo de empresas, uno entraba en contacto con la cocina de la cosa, y con los problemas y con las soluciones, entonces era como una retroalimentación de todo ese mundo justamente de problemas y soluciones, alrededor de querer superar eh, con, con técnica y tecnología más económica y más accesible, lo, la, la solución visual a un nivel muy alto, ¿no? que, que, que costó, digamos, nos costó a todos, claro. eh, a todas también, y, y bueno, fue un poco eso el, el, el, el merge con la postproducción, que si fue, volviendo a la pregunta, digamos. Claro, claro. Digamos que... Fuiste pionero en, en la utilización de muchos hardware y muchos software a la vez, ¿no? Porque también te, te has animado y zambullido al, al vacío, eh, haciendo inversiones o experimentando con, con equipamiento muy novedoso, y eso lo seguís haciendo, me parece, ¿no? Seguís sí. tirándote a, a la pileta, pensando siempre que va a haber agua, por suerte hay agua. Sí, <risa> y... sí a veces uno, uno la, la va llenando con agua de otro lado también, y es como termina pasando eso también. En ¿no? Como que... primero y después te tiras vos, ¿no? Más o menos. Porque sí, acá... Algo así, algo así. Claro, y, y bueno, también digamos que sos una persona que se anima a invertir en, en esas tecnologías, ¿no? A, a comprar licencias, a, a creer en que, que la inversión después... Eh, se recupera con trabajo y nada, es, es emprender, emprender una vez y otra vez y otra vez, siempre, siempre digamos, eh, a un límite de estrés bastante alto, ¿no? La verdad que sí, eh, lo, lo empecé a padecer ya un poco más grande, en un momento aparecieron los hijos y en toda esta historia, y, y eso es como que retroalimentó esa historia del del emprender y del crecer y del asegurar digo esas cosas, no me ha ocurrido mucho de, de eso de, de estar más seguro y más tranquilo, pero en principio creo que, es, que eso venía de la necesidad de poder experimentar y de poder estar en, el, en, en ese laboratorio, como esa gestión del, del tiempo y del recurso eh, por uno mismo, por una misma, es como clave a esa hora de, de, de, de lanzarse hacia lo desconocido o hacia lo que uno quiere solucionar y mejorar. Porque si no, no, no se me ocurría cómo hacer. Digo, levantar el teléfono a Metrovisión, a Cinecolor en ese momento y, y decir: Hola, acá tengo un disco de una prueba que hicimos. Sí, ¿con quién venís? ¿De qué, de qué productora? Bueno, eso, no hablo mal de, de la gente, pero, digo, no, pero en ese punto era tu, muy difícil. Y además claro, te de tu limitado. propio laboratorio directamente, ¿no? ¿Para, sí. para qué? ¿Para qué seguir yendo a otros lugares si, si ya tenías el know-how y, y a veces tenés la capacidad de, de absorber también nuevas tecnologías rápidamente y, y te terminaste armando un recontra laboratorio propio? ¿no? Esta es la página de, de, del laboratorio Vought, no Visual Lab, donde no solamente dan servicios ¿no? de, de relacionados a la postproducción y, y dar facilidades sino que también se dedican a los efectos visuales ¿no? una de las casas argentinas de efectos visuales más importantes de todas la cantidad de laburo de películas es impresionante no ves la, la galería y bueno hay figuritas repetidas darín darín darín darín darín <risa> <risa> <risa> <Tenemos> <risa> un... <risa> algo de Franchella también tenemos bastantes sí, en, en, en nuestro eh, mercado argentino, nuestra cinematografía y todo este mundo, hay, hay bastantes figuras claves y, y repetidas, sobre todo en las producciones que, que son más grandes, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y te, te, te animas a los efectos visuales también, ¿no? A supervisar VFX. Mira, en realidad supervisar VFX me daría un poco todavía de, de, de, de prurito, decir, porque. Considero los que no Un estuve... que tenés, ¿no? Porque tenés sí. un socio bastante grosso. Por un lado, eso, y, y, y siempre lo mismo que la fotografía, digo, en algún caso, o, o la, el hacer color, digo, he hecho cosas de, esa, de ese tipo de, de ejecución o de, o de tomar el rol, digo, excederme del rol del técnico, pero la verdad que, que considero que uno tiene que sentar el culo en las horas de la cabeza y del, del, del trabajo como para hacer un recorrido y poder instalarse en una de esas posiciones y desarrollarla. Digo, eh, entrar y salir y qué sé yo, lo hago con un amigo, con un proyecto en el que me puedo sentir cómodo, que, que, que le conozco los límites y que siento que puedo aportar. Y si no, prefiero estar en algún caso haciendo recomendaciones asociadas a todas estas cuestiones más que tomando el, la batuta o la... La no, ya estás en, en una etapa de la vida donde gestionás más que, más que a veces, no sé, gestionás proyectos y delegás, ¿no? Ya, ya tenés que manejar un montón de gente. Y también sé que en Boat tienen todo, todo un pipeline súper afinado para trabajar internacionalmente y para poder conectarse con, con otros vendors, ¿no? Eh, sí. Contame un poco en qué etapa están actualmente en Boat. Bueno, eso originalmente viene como vos mencionaste de, de uno de los, de los socios del estudio, de Santis Svirsky, que es aparte un gran amigo y, y, y lo considero como un talento y un cerebro importante. Eh, me encanta aprender también a mí, me encanta relacionarme con gente como vos, bueno, también así fue que, que, que avanzamos en nuestra relación, pero bueno, con Santi fue, eh, en, te diría que cuando me separé de, de mi estudio anterior, donde estábamos mayormente focalizados al mundo laboratorio y no tanto a los BFX, porque no había, ninguno de nosotros era específicamente un, un, un eh, supervisor o un ejecutor de BFX, un compositor, eh, con Santi ahí sí... Él venía de, de trabajar afuera en Londres, en Montreal, en grandes estudios, con grandes producciones, de meterse muy profundamente en la línea de, de trabajo. Y arrancamos también en un, en, de, de, de muy chiquito, pero siempre el, la idea y la conversación era tratar de subir la vara y de tratar de trabajar como él me contó que se trabajaba afuera, que se parecía muy poco a lo que venía yo viendo y, y conociendo acá también porque en ese momento yo estaba bastante vinculado eh, al, al mundo de la publicidad, del cine publicitario, como se, se osaba decir, y se osa decir todavía. Eh, y entonces el cine publicitario, la publicidad en términos de los BFX, tiene como una particularidad que la tienen muchos otros aspectos del, del rodaje, que tiene que ver con resolver cosas muy rápido, que es cambiarlas muy de repente, eh, decidir gente que no sabe, eh, digo, hay un montón de muy variables buena, sí, sí, sí, que no, no tienen que ver con, con lo que puede pasar en una película de mil planos que se hace en, en Montreal o en Londres. Claro, y no, y gestionar el long conforming de efectos visuales es un trabajo eh bastante particular, ¿no? Yo que, que en efectos visuales me dediqué sobre todo a, a publicidad y cosas más relacionadas con animación. Cuando me empecé a adentrar un poco en, en largometrajes, me tocaron proyectos de relativamente pocos planos. Yo veo que, que en Vought manejan una cantidad de planos infernal y ahí sí o sí tenés que ser muy, muy organizado, tener un pipeline, ¿no? Una cadena de montaje automatizada donde la coordinación es, es, es fundamental, digamos, y ahí juega también fuerte tu otro socio. Claro, y, y la cantidad de gente va complejizando la estructura, y la cantidad de tareas va complejizando la, la coordinación de esas tareas y las dependencias. Y, y bueno, sí, empezó por eso, y con una idea original, que hoy ya te diría que es muy eh, concreta y fue medio visionaria en su momento, que era la de trabajar en la nube, o de, o de tener un pipeline que en esa escalabilidad y en esa posibilidad de, de reproducir eh, niveles de trabajo y de tareas, se pudiera hacer en, desde cualquier lugar. Entonces eso nos sumó un, un nivel de complejidad, pero también nos facilitó una solución a la hora de poder crecer y de poder intercambiarnos, como vos dijiste, con otros estudios, con otros artistas, con un, un volumen de cosas que se mueve muy... Eh, independientemente de lo que uno quiere y, y sí, complejizar todo eso Y automatizar un montón de procesos Que tiene que ver también con lo que hoy por hoy Está en boga de, de, de las computadoras Y su propia inteligencia Y la propia inteligencia del pipeline En el sentido de que Todas esas pequeñas cosas Que es una cosa una tarea marginal O un tiempo marginal en un proyecto más chico En un proyecto grande Si tenés que hacerlo por 10.000 o por 1.000 veces es un montón de tiempo y es un montón de desperdicio humano y de talento para hacer cosas que mejor que las haga una máquina 100%. apretando un botón y que después dispare un montón de otras cosas. Entonces, Entonces la, sí. la parte del desarrollo, digamos, es muy 100%. importante dentro dentro de una empresa. Sí, hay que desarrollar aplicaciones, rutinas, software, macros, de todo, y es la parte fundamental de, de un estudio, ¿no? Todo esa, esa, ese desarrollo para resolver problemas se va acumulando y acumulando en, en, en herramientas propietarias que después eh, facilitan las próximas producciones. Y las plataformas eh, agradecen mucho ese tipo de, de, de trabajo, ¿no? De, de trabajo custom, de cómo sol solucionar y, y cómo acomodarse también a protocolos internacionales que para muchos son muy nuevos, nunca escucharon hablar de ellos, ¿no? protocolos que, que aplican las plataformas y que, y que muchos productores se resisten, no, se resisten, pero me están diciendo cómo trabajar, yo, yo trabajo de esta manera y, y ahora me están imponiendo trabajar de otra y nada es, es difícil para el director y para el productor entender que es a favor del producto final lo que, lo que se está exigiendo. Mira, ahora me estoy viendo a mí y quiero aclarar que no tengo una luz que me puse de frente, sino que la ventana está pegando muy fuerte acá en la mesa y me entró como, el, como, si, tuviera, como si me hubiera puesto una luz, ¿viste? De maquillaje sí, sí, de, sí, no, no. de, de, la, de maquillaje, claro. Eh, bueno, no, me perdí porque recién a, acabo de enfocar a mí y dije, ¿qué sí. pasa con esa? No, luz? eso que te digo, que, que las plataformas están... Sí, totalmente. Están como... Ahí, ahí recuperé. Eh, al, al tener la técnicos muy altos sí. eh, los, los que entendemos por qué digamos eh, no, no nos cuesta asimilarlo pero hay que pasarle esta data digamos a, a los productores también no entender de que no es un capricho poner un sincronizador de timecode en un rodaje no entre dispositivos te ahorras un montón de trabajo después o o tener protocolos de seguridad para toda la comunicación no por ejemplo, tener sistemas de edición que no están conectados a la red eh, y, y respetar también los servidores privados para, para subir eh, dailies, etc. Parecerían caprichos. Eh, digo, de, de o no plataforma. apretar el botón y esperar tres horas del render y, ya, y copiarlo en el disco y se, y se fue. Digo, digo. Claro, claro. Sino que por ahí hay un montón de cosas que pasan en el, en el medio que uno quiere que pasen en el medio. Sí, sí, sí. Eh. Y, y eso... Dentro del estudio, aparte, creo que se empieza a, a unificar y a, y a generar una problemática y soluciones que uno no sabe de dónde vienen. Entonces, no es que vienen siempre de la plataforma, la plataforma participa de eso, pero viene del productor interno que tiene que cumplir con la plataforma de una determinada manera, o comunicar o reportar, o viene del artista al que le piden cosas eh, para replicar en un montón de, de planos y en una calidad y en una entrega que antes no tenía que hacer con una dependencia posterior, ya sea de color o de otra instancia de, de, de postproducción o de efectos visuales mismo. Entonces como que toda esa complejización se, se empieza a interrelacionar y a interdepender entre sí, y por ahí las la soluciones estas de del pipeline eh, parten de una necesidad de un coordinador interno Pero le está solucionando un problema al, al productor de la plataforma O le facilita la vida al artista Que hizo la roto Para sí, que sí. después le llegue bien O sea, es todo como muy... Es un enjambre de cosas Sí, digamos. sí, todos, todos se benefician digamos con, con las estructuras organizativas Con los protocolos digamos Son reglas claras para trabajar más rápido Y poder colaborar Y, y organizar el trabajo de... de cada vez más gente, ¿no? Veo sí. también que, que en Vote hay proyectos donde yo también estoy asociado, como Color Doctor, de, que tienen que ver con eh, la capacitación, con el comp compartir conocimiento, ¿no? Entonces, eh, los socios de Vote de, de en persona son también docentes, ¿no? Eh, quería mencionar a Bruno también, a Bruno Pauceguia. Por supuesto. Y, y son profesores que trabajan en la ENERC y trabajan en diferentes instituciones educativas y que tienen esa pasión también por, por, por compartir ese conocimiento, no solamente experimentar, sino también desarrollar currículas. ¿no? La ENERC, es la, para los que no saben, es la escuela más prestigiosa de cine, que es pública, que depende del Instituto de Cine. Y, y bueno, siempre tiene pequeñas camadas, son grupos reducidos, tiene un cupo muy, muy reducido, es difícil entrar en el Y bueno, ahí dan clases tanto Sebastián Toro como Bruno Fauselia. Y, y, dio, y bueno, casi, dio clases Santiago, que fue quien me invitó a dar clases allá por 2008, de hecho. Ah, y San, Santi fue el primero, mira vos. Uh -huh. Santi Virgil. Así que bueno, son, son personas reconocidas también en el ambiente académico, educativo, ¿no? Y bueno, yo colaboro con ellos, eh, estamos, eh, el atelier está en, en el mismo edificio de Forest, compartimos, digamos, la planta, ¿no? El atelier funciona, también somos vecinos, digamos. Eh, 100%. Tenemos, claro, tomamos mate acá, eh, cada uno con su mate, ¿no? Así que, digamos que, el atelier digamos, tiene una estrecha relación con Boat y muchísimos recursos tecnológicos que tiene Boat se pueden poner también al servicio de, del atelier. ¿no? O sea, la cantidad de cosas que tienen ustedes, ¿no? eh, desde licencia de software, de POMFOR o de New eh, a equipamiento, ahora mismo estoy usando dos cámaras que me, que me facilitó Seba. ¿no? Eh, gracias, gracias a... Uh, boat, y, y bueno y también tenemos proyectos comunes ¿no? el monitor HDR eh, ustedes tienen también una sala de, de review con un monitor, con un proyector perdón, que cubre el P3 para hacer prácticas y, y bueno, y Seba espero que, que, que des conmigo muchas clases no que, por supuesto eh, hay una sinergia ahí muy importante y clava en todo esto que decíamos del laboratorio, del desarrollo, del, de las soluciones, que tiene que ver con la formación 100%, y yo nunca dejé de formarme, eh, y nunca dejé de, de valorar la posibilidad de compartir y de, y de formar a, a colegas, a, a, a jóvenes eh, que van ahí a la ENERC o que toman un, un taller o un curso, porque eso nos mantiene activos a nosotros como a nosotros estudiando y, y, y actualizándonos y también me parece que, que genera una, una, un ambiente virtuoso y, y, y movedizo y, y, y que perfecciona siempre los resultados, Digo, al, al final por un lado es eso desde, desde cualquiera de las, de las ramas que tocamos y por otro lado, puntualmente, que, que llegamos en, en este último tramo a lo de los BFX, que es una industria que necesita gente hoy por hoy, después en, creo que va a haber una pendiente en donde esa gente se va a necesitar menos una vez más, y van a empezar a ver computadoras, y la gente se va a necesitar para programar esas computadoras, pero en definitiva también, por supuesto, que el, el desarrollo y todo esto es parte del, del, del mundo de los efectos visuales, pero digo necesita gente sentada en la silla haciendo los pixeles, entonces formar gente y que tenga una base de, de conocimiento de lo que pasa en el rodaje, de lo que pasa en, en, en la postproducción antes y después, digo, ese, ese gran eh, hub, entre comillas, o, o núcleo donde todo eso se mixtura, y bueno, se relaciona mucho con la formación, porque sí, es, claro. es eso. Sí, sí, sí, es una sinergia constante. Te sí. un poco que, de qué se trata, digamos, hay, hay servicios de efectos visuales que uno ya puede suponer de qué se tratan, pero sí. hay otros servicios que son Practical Effects, Virtual Production, el laboratorio, bueno, son todas las tareas que, que se necesita hacer cuando, no sé, desde el upload de material original de cámara a los servidores de las plataformas, transcodificaciones, deliveries, DCP, IMF, todo, todo el mundo laboratorio sí. digital, pero después hay dos cosas que son bastante. Que agregaría ahí entrado en rodaje, ¿no? Que, que tiene que ver con esto del practical, justamente. Claro. El... Eso viene también eh, de, de, de Santi y de, y de mi eh, experiencia y pasión por el, por el set, de haber trabajado mucho tiempo ahí en, en el set, y de, de tener como esta eh, mirada acerca de los efectos visuales que tiene que ver con tratar de apoyar y de solucionar las cosas que no se pueden resolver de otra manera o que no conviene resolver de otra manera. Ahora, las cosas que se pueden resolver prácticamente en el rodaje, eh, conviene hacerlas así en general, en, en la gran mayoría de los casos. Claro. Y por lo menos traerse de ahí la mayor cantidad de soluciones y de pixeles posibles usables. Después ¿no? uno los, los manipulará, pero el... el el concepto este de sumarnos desde los efectos prácticos nos pone en relación con gente de FX, con utileros, y nos pone en relación con esos píxeles que uno puede diseñar y pensar desde los efectos visuales específicamente, ya sea como un asset específico para ir a completar algo muy puntual y muy específico, hasta eh, la idea de tener variedad y librería. En Nuestro concepto está originalmente pensado desde los BFX, por lo que la idea es ser más como un sastre o como alguien que va a, a llenar ese, ese hueco que se necesita eh, en, una, en una toma de BFX. Es decir, está la toma ya filmada, y en vez de meternos en el Houdini a hacer un fuego de verdad, un humo. Perdón, a, a imitar un fuego de verdad, a, a imitar una. Sí, a todo ese mundo de simulaciones, resolverlo. Específicamente para esa toma Con la cámara puesta para esa toma Y con la variedad de generar Un montón de pequeñas modificaciones Muy rápidamente Que si uno las quiere hacer en, en la simulación Del CGI No es tan posible o sea, no, digamos ¿no? No te En te un día igual. uno no puede sacar siete versiones de fuego Que estén buenísimas digo. Claro. Y, y, y, el, y eso vino de ahí virtual. ¿Qué es la producción virtual? Esto que están mostrando acá Bueno la producción virtual, digo, arranca en algunos casos con algo ya bastante, eh, cómo decirlo, eh, antiguo, como es esto de, de los back-projecting y de usar proyectores eh, para reemplazar un fondo en un auto o, o en cualquier claro. otro caso, que de alguna manera uno lo que está resolviendo son efectos visuales en el rodaje ¿no? y, y producir ese efecto virtualmente en, el, en la captura. Eh, desde ese lugar de, de, de lo que es la retroproyección hasta poder previsualizar la escena que vas a filmar luego, que podía ser también algo muy eh, usado, como desde lo que podía ser el, el, el Animatic, y digo, que a complejizar. Hay dispositivos especiales, ¿no? Para, para... Y bueno, ser. ahora entró a jugar todo este mundo de lo que se vio, en, en, y los productores ya conocen como lo de Mandalorian, que es el, el, el, eh, el estudio, claro, que todos han visto con las pantallas de, de leer gigantes y el, el set eh, preparado para tener al actor en un piso y con todo lo otro virtualizado y producido virtualmente. De ahí creo que viene el, el concepto más fuerte hoy que está en... en en crecimiento y en, y en desarrollo, digo, como tamaño, digo es algo que va a crecer, claramente. Sí, digo, veo que se animan a todo, digamos, que, ¿no? como que le hacen frente a, a cualquier desafío técnico, como que tienen cabezas que, que son bastante abiertas a, a, a la prueba, ¿no? al prototipo, y eso, 100%. Es, eso, eso, eso es divertido, no está, está, está muy bueno y además que que te permite estar siempre en, en, en la vanguardia probando cosas, ¿no? Yo sé que están muy relacionados con, con gente de, que trabaja fuera y que incluso dentro del pipeline de efectos visuales, ustedes pueden recibir eh, profesionales que, que trabajan desde, desde sus casas, que pueden estar en cualquier lugar de, del de país. Y ahí viene lo del vote, ¿no? Esto eh. del bote tiene que ver con eso, lo del vote, digo, de, claro. de, de, de, de, de que el, al final es eso, ¿no? El... Este mundo de, de, de la postproducción ya como que claramente se, se puede hacer desde cualquier lado y, y más o menos todos estamos recorriendo los mismos caminos ¿no? en, en, todas las, en todo el mundo. Y, y eso nos pone también eso, como dijiste, en contacto con, con otra gente que tiene saberes muy específicos o que extiende esa capacidad de, de soluciones cada vez más, más allá ¿no? y, y vas como creciendo y a la vez solucionando cosas para adentro y creciendo para afuera, y son personas, cabezas, tecnologías. Eso te, te hace, digamos, eh, un supervisor de postproducción ideal, porque digamos que el supervisor de post tiene que saber, eh, no de todo un poco, tiene que saber mucho de todo, o sea, un conocimiento muy profundo de lo que es el rol del DIT y todas las soluciones que puede ofrecer un DIT, hacer un diseño, no sé, en charlas que hemos tenido eh, mentalmente hacemos cuentas muy rápido nosotros dos y, tenemos, y pensamos este rodaje va a necesitar X cantidad de teras por día, entonces el disco que necesitan es mínimo esto y todo eso lo tenés que resolver muy rápido porque en una discusión o en una conversación de preproducción ya tenés que contemplar y adelantarte bastantes meses a problemas que si no los resolvés en pre, después te los vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en Boat lo que veo yo es que además tienen mucho músculo, ¿no? Hay, hay también salas de edición, salas de color, eh, bueno, ahora se suma lo del HDR también y, y, y lo de Dolby. Así que bueno, son, eh, digamos, ya una, una referencia de soluciones integrales que incluyen los efectos visuales, eh, que seguramente va, va a seguir incluyendo cosas nuevas. Uh -huh. Y bueno, Seba, te quería agradecer muchísimo por esta charla, que sirve también para orientar a la gente acerca del rol de supervisor de post. Eh, también se va a venir con todo el atelier, eh, tocando el terreno de los efectos visuales y la docencia de efectos visuales. Esa oferta no está en el color plan, pero va a estar en breve, disponible también en una formación muy integral de efectos visuales, tenemos a Svirgi, que es un hipertalento. Y vamos a tener también colaboración de un montón de gente que sabe muchísimos efectos visuales en una carrera que estamos diseñando para este año también. Eh, y armar un excelente lugar de estudio donde además van a estar a un paso de conseguir trabajo porque, porque siendo también eh, colaboradores una empresa de efectos visuales que, que de pronto encara de a tres películas a la vez, ¿no? está eh, temprano, te, te, va, te va a absorber, no, te va a absorber el la vorágine el laboral que, que se va generando alrededor. Siempre y cuando la pandemia lo permita, ¿no? porque estamos en un momento complicado. Sí. Eh, bueno. bueno, Seba, no sé si querés agregar algo final, digamos alguna recomendación general acerca de las formaciones, más allá de, de las propuestas educativas que, que, que estoy dirigiendo yo Mira, yo una cosa que, que sí puedo destacar y por la cual obviamente que me, me excitó mucho la idea de poder eh, recibirte dentro de, de, del bote y de que el, el atelier se funde acá adentro y todo eso y tenía que ver con, con la forma de encarar justamente por un lado la, la formación y por otro lado el, el trabajo y la, la, la hechura de todo eso y, y creo que, que siempre es, es muy muy importante en la, en la parte técnica eh, asumir la complejidad de las cosas y profundizar en esa complejidad que eso es lo que da herramientas para tomar mejores decisiones, indiscutiblemente y por otro lado, nunca dejar de vincular eso con la realidad de la imagen y de los pixeles y del, del proyecto que uno está sirviendo o atacando, por decirlo de alguna manera, en donde también nosotros sabemos y nos encontramos en que hay un, un rango y un abanico cada vez más extremo, visiblemente, y cada vez más eh, pegado entre sí, también visiblemente. Y es como una paradoja muy grande esto, ¿no? de tener el monitor HDR de Sony que te puede mostrar ese último pixel de diferencia, y como el telefonito que te compras también en el mercado de, de usados, es HDR también y tiene en definitiva una prestación muy similar, ¿no? lo que pasó con las cámaras. Y, y creo que, que ahí es como eh, asumir en qué parte de, de, de toda esa cadena y en qué parte de todo ese nivel, escalas de producción distintas uno está, y, y poder llevar eso al máximo, ¿no? En cualquiera de los casos y, claro, claro. y creo que, que eso es recursos, es el desafío dar recursos a, a cada producción y en 100%. El, y en lo posible divertirse en el proceso, ¿no? Porque en el fondo lo que nos más más nos gusta a todos nosotros es eh, participar en historias, contar algo, eh, desarrollar nuestros nuestros nuestros anhelos artísticos ¿no? en, en sí. todo este proceso y que la tecnología esté subordinada digamos, a, a esas premisas de narrativas. ¿no? Totalmente, que es lo mismo que te pasa y con esto sí te cierro el, el concepto que me había quedado como por dónde lo quería cerrar que el artista también que uno se ha cruzado haciendo proyectos en, en muchos casos le pasa algo parecido creo yo en, en esa finalización de la obra si uno quiere a lo que nos pasa a nosotros o, o, o a, cualquiera, a cualquier persona que está en la parte técnica digamos de la cosa. Y es que uno hace el 90%, uno dedica un tiempo, un esfuerzo a hacer ese 90, 95%, pero si quiere dar ese último 5% más que lo da el monitor, la técnica, la profundidad, la dedicación, el amor, el, el talento, es por ahí igual de demandante en tiempo, en esfuerzo y en recursos que todo el otro 95% que uno hizo. O sea que ahí es donde creo que, que se marca la diferencia eh, en cualquier caso, ¿no? Cómo llegar a ese 100% a ese tope de que es de lo mejor que se puede dar y no tener dudas de que uno llegó ahí. Claro, claro. Bueno, como verán, la excelencia tiene sus sacrificios, ¿no? En definitiva. Y también es una apuesta, es una apuesta bastante, bastante arriesgada y bueno, me alegro que estemos apostando juntos, Seba, en, en todo este proyecto. Te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, eh, sé que, que es muy valioso tu tiempo y que lo inviertas un, un rato para compartir con, con la gente que está escuchando estas entrevistas. Se agradece muchísimo. Agradecido yo también y les mando un saludo a todos, cualquier un lugar del vamos mundo que se ahí Salud ah.